Hola, prima. ¿Daniela? ¿Y ese milagro? Sé qué está haciendo por acá. Ay, prima, es que vengo a molestarla. Lo que pasa es que estoy buscando casa y no he podido encontrar. Y vine acá ver si se me podía ayudar mientras consigo, ¿sí? Claro, prima, ¿cómo no? Para eso está la familia, para ayudarnos. Bien pueda, siga. Permiso, prima. Uy, prima. Pero vive en una casa muy bonita. ¡Felicitaciones! Gracias, prima. Mm, ¿Y qué, prima? ¿Cómo siguió? ¿Ya puede caminar o todavía no? Prima, yo no puedo volver a caminar. Pero gracias a Dios tengo un hombre maravilloso, que me apoya a pesar de mi discapacidad. Mm, ah, bueno, prima. Me alegro mucho. Bueno, prima, y esta es la cocina. Hola, mi amor. Hola muñeca, buenos días. Mi amor, te presento a mi prima Daniela. Hola, mucho gusto. Mi amor, ella se va a quedar con nosotros un tiempo en la casa, pues mientras que consigan de vivir. Ah, bueno, mi amor, no hay ningún problema. Bueno, mi amor. Daniela. Hola, prima, ¿cómo amaneció? Bien. Ay, Daniela, qué pena con usted. ¿Será que me puede hacer un favor? Sí. Si sí, tengo una cita médica y me puedo morar un poquito. ¿Será que me ayuda con el almuerzo? Ah, listo, prima, hágale. Ah, bueno. Gracias, Oyo. Bueno. Hola, Julián. Hola. Voy a hacer el almuerzo, yo. Ah, ok. Gracias. Voy a buscar unas cositas por aquí. Permiso, amor. ¿Qué hace? Hola, Daniela. Ah, aquí viendo unos videos. Mm, y si más bien vamos por ahí. Y yo te enseño otra cosita. ¿Entonces qué vamos a hacer o qué? Vamos. Y yo te voy a dar lo que hace invalida no te da. Todo esto es tuyo, mi amor. Uf. Hola, mi amor. ¿Ya se fue la invalida? Sí, ella ya se fue. Ya para una cita. ¿Vamos a hacer cositas ricas o qué? Vamos. Mi amor, ¿me ayudas? Hola, mi amor, claro. Espérate un momento. Julián, mi amor, ¿hacemos el amor? Uy, no, mi amor, estoy cansado ¿Cansado de qué, mi amor? Si hace mucho tiempo no estamos juntos Estoy cansado, no quiero hacer nada ¿Usted no entiende o qué? Mi amor, dígame por qué es así conmigo Dígame lo que me hace falta, yo hago lo que sea ¿A usted le hace falta todo? ¿Es que no se ha visto en un espejo o qué? Vivir con usted es como vivir con una momia yo quiero vivir con una mujer completa, no con una arrastrada que toca hacerle todo. <ríe> Hola, prima. Voy para la tienda. ¿Necesitas algo? Sí. Ahí está la maleta. Haga mejor y se larga de mi casa. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es que ¿Usted qué pensó? ¿Que yo no me voy a dar cuenta o qué? ¿Que se acuesta con mi marido y mi propia cama? ¡Lárguese de mi casa, vagabunda! Pues yo podré ser muy vagabunda, pero al menos tengo mis piernas completas y no como usted que parece un maniquí. ¡A mí me respetas! respetame. ¡Me Mi amor, ¿qué son esos gritos? ¡Lárgate! Yo vi lo que estaba haciendo con Daniela. Pues me voy, a la final. Ya estaba aburrido de vivir con media mujer como vos. No, no. No. ¡No! Hola, mi amor. Hola, amor. Ahora sí vamos a poder estar juntos. Ya me separé de esa inválida. Ay, qué bueno, mi amor. ¿Y entonces qué vamos a hacer con nuestra casa? ¿Cuál casa, mi amor? Yo a usted le dije que esa casa no era mía. Esa casa es de la inválida esa. Pero, mi amor, nosotros podemos tenerlo en nosotros. ¿Cómo? ¿O sea, qué le está pasando? Yo no voy a estar con un muerto de hambre. Además, si fuiste capaz de hacerle eso a mi prima, no me imagino lo que sos capaz de hacerme a mí. ¿Sabes qué? A mí no me vuelvas a buscar. sí, Muerto de hambre. Laura, mi amor, perdóname, ¿sí? Tú eres el amor de mi vida. Yo te lo juro que esto no vuelve a pasar. Perdóname. Que te perdone tu mamá. Y en mi casa no te quiero volver a ver. Lárgate, Ande a buscar otro maniquí, porque este no te a volverá a dar de comer. ¡Movete o si no llamo a la policía! ¡Miserable! Puede que te engañen si confías demasiado, a menos que no confíes lo suficiente. Porque en ocasiones tu propia familia puede ser tu enemigo silencioso. Y el hombre que te quiere, te aceptará tal y como eres, hoy, mañana y siempre. Soy DJ Broly, y si este video te gustó, compártelo, y no olvides comentar.